Hombre, amigos, eh, pues yo podía faltar yo en el aniversario del jardín del lúpulo, que sabéis que hemos pasado de tener una visita, eh, ella el padre de uno de nosotros y nadie más, a tener ya por lo menos 5 o 6 mil visitas, estamos muy contentos, la verdad. Gracias a vosotros por seguirnos y gracias sobre todo por comentar. Y algún gilipollas que me insulta, pues también, eh, gracias por, por, por ser también un gilipollas. Bien, eh, me pilláis bebiendo una cerveza, sabéis que cada cierto tiempo la gente del jardín de Núcleo me manda cervezas para que las comente y dentro de mi analfabetismo pues las voy sacando como puedo. Esta es una cerveza lámbica, ya probé ya una lámbica que se llama la Faro, que es una cerveza que estaba bastante matuce, esta no. Esta se llama Uth de Guz, que es una cerveza belga eh, y entonces es una cerveza por lo que yo me he enterado de varias fermentaciones, de varias lámbicas. Es decir, eh, lámbicas de un año, de dos y de tres, esa mezcla la meten en una botella la dejan a su vez eh, por reposar por lo menos un año y eso es lo que nos tomamos, ¿vale? Eh, anotaciones, nada, pues que tiene trigo crudo pues en un 40% más o menos y otra cosa importante es que el lúpulo es viejo, ¿sabéis que los lúpulos viejos lo que hacen es eh, no dan tanto mangos. Pues, eh, pues es una cerveza que salió con mucha fuerza cuando abrí el tapón eh, casi me salta un ojo, o sea, con quitar el anillo ya estaba ya tuerto y salió un montón de espuma, y al minuto ya está la cosa pues, un poco moribunda. A mí, ya sabéis que las lámbicas tienen un, un toque achampañado. bueno, a mí, eh, esta especialmente, no voy a ser sincero, ni me va ni me viene, pero bueno, al que le guste las lámbicas, pues es una opción. No es la que más me ha gustado, pero bueno, es una cerveza por lo menos honrada. Honrada como somos nosotros, eh, como somos el jardín del lúpulo, felicidades, dos años, gracias por leernos, eh, es lo que tenemos en la vida, que es por lo menos decir lo que pensamos, bien o mal, pero decir lo que pensamos. Gracias, felicidades chicos.